Hey, ¿Sois pareja estable? ¿Tenéis planes de futuro? Fiscales, legales, familiares... Inscribíos ya en el Registro Único de Parejas Estables del Gobierno de Navarra, en vuestro ayuntamiento o en las notarías. Consolidar vuestro futuro es dar un paso único. Os podéis informar llamando al 012 en el Registro Único de Parejas Estables o en vuestro ayuntamiento. Si sois pareja estable, inscribíos ya. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.